Bienvenido a nuestro canal. ¿Alguna vez ha tenido una pantalla blanca de muerte en su iPhone después de actualizar a OAS o restaurar desde una copia de seguridad? U otras situaciones similares. Normalmente, en este caso, su dispositivo tiene una pantalla congelada. No responde cuando lo tocas o se atasca cuando lo enciende. Entonces, en el video de hoy, les mostraré algunas formas efectivas de resolver este problema. Empecemos. Método 1. Forzar reinicio iPhone. Si usa iPhone 6S y modelos anteriores, mantenga presionado el botón de encendido, así como el botón de inicio juntos, hasta que aparezca el logo de Apple en la pantalla. Para iPhone 7 y 7 Plus, mantenga presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen hasta que aparezca el logo de Apple para iPhone 8 y posteriores. Presione y suelte rápidamente el botón para subir el volumen y haz lo mismo con el botón de bajar volumen. Ahora presiona el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple y el dispositivo se reinicie. Por lo general, las soluciones anteriores pueden resolver su problema. Al igual que yo, la pantalla de mi iPhone ha vuelto a la normalidad. Método 2. Restaurar iPhone con iTunes. Conecta tu iPhone a tu PC y lanza la última versión de iTunes. Aquí debe poner su iPhone en modo de recuperación. Se mostrará una ventana emergente. Mostrará que su iPhone debe actualizarse o restaurarse. Haga clic en restaurar, pero debes prestar atención a eso. Con iTunes, sus datos corren el riesgo de perderse, así que mejor tener una copia de seguridad de sus datos antes. Luego haga clic en restaurar y actualizar. Próximo. Aceptar los términos. Entonces, Actions comenzará a descargar el firmware que se necesita. Una vez completada la descarga, comenzará a restaurar su iPhone. Método 3. Reparar iPhone con reinicio. Si probó todos los métodos anteriores y aún no puede resolver su problema, puede utilizar herramientas de terceros. Raybot es una herramienta de reparación del sistema iOS. No conducirá a la pérdida de datos en su teléfono, que solucionan más de 150 problemas del sistema iOS. Puede consultar el enlace de descarga en la descripción y descargarlo. Una vez que termine de instalar, conecte su iPhone a la PC. Reinicio abierto. Primero, necesita poner su dispositivo en modo de recuperación nuevamente. Puede usar la opción de entrada con un solo clic de Raybot. Ha ingresado con éxito al modo de recuperación. Luego vuelve a reiniciar. Elegí reparación estándar. Aquí Raybot descargará el firmware que coincida con su iPhone. Simplemente haga clic en él. El proceso de descarga no será largo. Dependiendo de la condición de su red, sea paciente. Raybot comenzará a reparar tu iPhone. Tienes que esperar un rato. Tenga paciencia y no desconecte su iPhone durante el proceso. Luego está listo. Puede ver, su iPhone vuelve al estado normal nuevamente. Puedo acceder a ella sin ningún problema. Y todos mis datos todavía están allí. Es muy fácil. Bien, aquí está el tutorial de hoy. Espero que te guste. No olvides darnos un pulgar hacia arriba si tiene éxito en uno de los métodos. Si te gusta este video, puedes suscribirte. Estén atentos a nuestros próximos videos.